Hola, yo soy natalie Fajardo, estudiante del, del Bootcamp de Cloud Native Web Development. Todo lo que aprendíamos en clase, todo lo googleaba, desde el momento uno. Fue muy frustrante porque el ejercicio al final de la semana eran cosas que yo no tenía idea, y eso que yo estuve dos meses antes como repasando algunas cosas de HTML, CSS, pero en una semana aprendimos eso y más y sobre todo porque en ese momento se sucede, te surgen muchas dudas y tienes una persona que ahí mismo te está diciendo espérate un momento, utilizamos otro ejemplo y es un poco más fácil comprenderlo. Sin embargo, es cierto que después de las clases con Core, aún así yo seguía buscando más información, leyendo al respecto, y muchas veces ella estaba información para leer luego o videos para ver luego y la verdad es que cualquier cosa que complemente siempre es bueno. Creo que cada vez que finalizo un proyecto es un mejor momento porque esa sensación de poder crear algo es muy divertido este, Y aunque eh, los proyectos no estén 100% finalizados, nada más ver hasta dónde he podido llegar después de no saber absolutamente nada, es muy satisfactorio. Entonces, eso me encanta muchísimo. Eh, la verdad es que no tenía nada de experiencia programando. Sí es cierto que cuando decidí que este era el paso que quería dar, quería hacer que mi perfil fuera un poco más tecnológico, empecé a estudiarlo, a buscar información, hice pequeños cursillos o unos tutoriales en YouTube, pero eso no se compara en nada con lo que he aprendido en el Bootcamp, que creo que fue la decisión más adecuada, porque es mucha más información, mucha más ayuda con mentores, y pude desarrollarme mucho mejor como profesional y me siento mucho más preparada rápidamente para entrar en el mundo laboral.